eso no está diciendo la verdad Esperen la verdadera encuesta y ahora que esta verdadera encuesta porque ellos tienen espía donde quiera ellos se olían ellos se olían que estaban abajo y que estaban mintiendo las encuestas que ellos pagan y que por más gas por más salami pollo vivo pan, telera Comida de noche, bonogá, bonoluz, solidaridad, fase, jabón y todos los demás programas, todas las demás cosas. El pueblo sabe que eso se lo tienen que dar por derecho. Y que esas son dádivas que le están dando ahora porque ellos se sienten perdidos. Y como ellos tienen el pie donde quiera, por eso presionaron a Pepín Corripio, por eso sabían ellos los resultados reales y que esta era la encuesta en la que el pueblo cree más y que eso produciría una polarización entre el candidato del PLD, el PENCO Gonzalo Castillo y el candidato del PRM, Luis Abinader. Obviamente la gente se pregunta por qué ha pasado esto, la debacle del PLD, y la debacle reformista, por algo muy sencillo. Cuando se produce la división del PLD, Leonel Fernández creía que se iba a llevar el 50% de su partido, y después que pasan las primarias, que sacan casi lo mismo él y Gonzalo, apenas un 1% y pico, casi un 2, de diferencia de votos, Emanuel Esquia Guerrero le develó la verdad, y dijo en su cuenta de Twitter, Leonel, a ti te prestó, para que tú enfrentaras al Penco porque te querían a ti como candidato el PRM porque entendía por el tema del narcotráfico Quirino y demás que tú eras más grave, que tú fueras el candidato te prestó 300 mil pesos 300 mil votos Luis Abinader ya de los 800 mil que tú sacaste te quedan 500 vamos a suponer y de esos que sacaste hay 300 mil que estaban dentro del PLD porque creían que tú ibas a ser el candidato dentro del PLD. Se está hablando entonces de que ya tú tienes 600 mil votos menos. Realmente tú lo que contabas era con 200 mil votos y al irte los PLDistas son ambiciosos, igual que los reformistas que solo se alimentan del poder. Dijeron, bueno, tú te vas para allá. Por eso no te pudiste llevar a Felipe Bautista, tu principal colaborador. No te pudiste llevar a tu mujer. Y agarraste el cuento este de que el Estado democrático que duerme con la oposición cuando todo el mundo sabe que hasta dicho sea de paso no existe nada. Y por eso es un tema privado que deben tratarlo de ellos. Lo cierto es que al final de la jornada. El partido reformista vendió y compró tanto y se dividió tanto. Y cuando ven a Leonel con la fuerza del pueblo, Kiki Antún, imponiéndolo como candidato, los reformistas se rebelaron y dijeron pero este PLD de Leonel. Que ahora viene a buscar en nosotros, porque no conviene, fue el mismo que nos destruyó como partido. Que nos asimiló durante sus tres periodos y que lo dividió en diez pedazos. Entonces, cuando Quique quiere buscarse lo suyo, porque son gente, los que dirigen los partidos aquí viven de eso. Los que tienen partidos políticos viven de lo que les da la Junta. Por eso luchan por un reconocimiento. Y saben que ahora legalmente están expuestos a desaparecer. Si no consigue como establece desde que se promulgó la ley de partido, la 3318, y cuando se ordenó el régimen electoral a través de la ley 1519, que los que no llegaran a un determinado por ciento perderían hasta su identidad, a personería jurídica. Y por esa ambición tan grande al final, los reformistas, mira como dice acá. Y ahí está el truco que yo le decía a ustedes de por qué ha bajado tanto que de los reformistas el 20, casi el 30%, el 27, el 35%, perdón, o sea, casi un 40% estaría votando por Luis Abinader. Es decir que están dejando solo a ese partido. Los reformistas decrecen porque en esa alianza ellos entendían que no podían votar por este que lo están llevando como su candidato porque fue el mismo autor intelectual y material que destruyó su partido. Hay otra lectura también. El PLD entendió que con el COVID-19 y la pandemia del coronavirus sus candidatos regalando pan, gas pollo, pavo vivo para Navidad yo, pues, falta mucho todavía dando agua, dando bueno, todas las cosas que estaba dando ahí vimos hasta funda con pan, jabón, de cuava, telera, arroz, aceite y todo el mundo sabe que eso le corresponde por derecho y que eso se hacía a través de los programas del INEFRE del plan social de la presidencia y que eso lo pusieron al servicio del PEN entonces con ese estadio de división Danilo elige un mal candidato tanto que no causó tanto dolor que Domínguez Brito dijo que se iba, quemó la gorra. Para que ustedes vean el porqué de la debilidad. Leonel debilita al PLD cuando se va y le saca ese 8 o 10% que tiene. que dice la Le quita un 10, que es lo real que puede tener. Suponga usted que llega un 10. Vamos a darle un 10. La gala le 8.6. Dele un 10, le quita un 10. Los reformistas que eran aliados del PLD están tomando como nuevo aliado a Luis Abinader. Casi un 40% de los que simpatizan por el Partido Reformista, la sigla, sí, pásalo. Dice que votarían por él. Si usted me dejan hacer el análisis, yo le paso la llamada en un momento con mucho gusto. No coman ansia. En un momentito, yo, se lo, yo, yo le paso la llamada. Muchas gracias. Entonces, si usted le suma a eso el estado de división, realmente, causó un disgusto. Domínguez Brito, que es gorra. no sigue diciendo que son todos corruptos y ladrones. Ese mismo que dijo que todos los elementos lo tenía en contra de César Emilio Peralta, y que prácticamente recibió bloqueo para no seguir esa investigación, pero pues lo tenía todo. Y ya ustedes saben, así como Danilo le trajo a Leonel Aquilino para que lo desacreditara, se destapa el escándalo por el problema de David Ortiz de César Emilio Peralta. Y andan unos audios por ahí que le han tumbado la mitad. Y el tema del narcotráfico, como dijo Vinicio Castillo Semán al PND, que no tiene moral para hablar del narcotráfico, se ha convertido en un boomerang porque los principales involucrados en ese tipo de, de negocios ilícitos, dice ese partido, la fuerza del pueblo, lo que yo le leía a ustedes, Vinicio Castillo Semán, que es candidato a senador por ese partido por la Fuerza Nacional Progresista y esa alianza con la fuerza del pueblo y demás, por Santo Domingo, que es el que dice esta cuestión de César Emilio Peralta. Entonces, los escándalos de corrupción que han sido tantos, el de la OISOE, que se destapa ahí el ingeniero que se da el tiro, el escándalo de Odebrecht, Danilo Prepotente diciendo en la prensa, ¿cuál es el escándalo? Dígame usted, ¿cuál es el escándalo de corrupción? Y yo viendo los casos de todos los implicados, Víctor Díaz Rúa, el, un senador que anda por ahí haciendo campaña, que tiene asuntos pendientes todavía con el caso de Ebre, como Tommy Galán. Y esos escándalos de la corrupción que se han destapado. Y además el elemento más importante de todo, el hartazgo que tiene esta sociedad. Esta sociedad está harta del PLD, harta de ver cómo un grupo se hace rico con el dinero del pueblo y jalta de ver está esta sociedad como un grupo se ha enriquecido y el pueblo se ha destruido. El festival de préstamo, el manejo de los recursos, los escándalos de la licitación, de la mascarilla, de los guantes, con un candidato que ni siquiera sabe sumar que dos por dos son cuatro, multiplicar, ¿no? Que dos más dos son cuatro. Ni sumar, multiplicar, ni retar, Porque también igual, dos por dos, cuatro imagínese usted dando una mascarilla diciendo en un espacio cerrado con cuatro gente, fíjense que nosotros dimos 75 mil mascarillas después dimos 100 mil y después dimos 10 mil y, de, y después dice él, entonces esas 175 que dimos con esas un hombre que no sabe ni siquiera banar una idea, ¿Cómo querían construir un candidato de un de un de un mameluco como ese de una especie de, de títere, de bufón y lo grande de eso que al tener este hombre todas estas falencias que lo mandaron a callar Danilo dijo no, él no tiene que hablar tenemos que cuidarlo, nada más faltó decir de él mismo y de su metida de pata él tenemos que cuidar de qué había que cuidar. y todo esto se mezcla en esta de división el hartazgo de la sociedad recuérdense que de la marcha verde hay una tasa de rechazo en contra del PLD dos millones de gente caminando en las calles que no quería el PLD después se producen los cacerolazos, rechazando por el hambre que todo el mundo está pasando, el gobierno corrupto la represión a los jóvenes en la plaza de la bandera, la represión a los comunicadores que estuvieran hablando en contra del gobierno persiguiéndolos, haciendo expedientes, metiéndolo preso presos y llega un momento en que la gente dice ah, pues es una dictadura hay que salir de esta dictadura entonces esta encuesta refleja todo ese sentido de frustración y ellos no querían que esta encuesta saliera por eso nosotros revelamos aquí que le estaban dando presión. Que le, y nos lo dijimos nosotros, salió publicado en el Nacional, que le habían mandado a la gente de impuestos internos, a, a Pepín Corripio, que le estaban presionando para que no saliera, porque uh -huh. esta encuesta, que es la que el pueblo cree, hace ver eso. Entonces, ante todo este fenómeno, Leonel, que le saque ese 10, para que ustedes vean, sus principales aliados reformistas que se van de ahí y se alían a a la fuerza del pueblo, que ahora dice que van a votar por Luis Abinader como Eddie Alcántara, que es que se juramentó, y todo ese festival de juramentaciones. Y usted le suma todos estos errores. Yo creo que, como yo le había dicho a Luis y a su grupo, aunque yo no me beneficio en nada de eso, porque me da lo mismo quién llegue al poder. Porque en este país los que llegan al poder van los grupos a lo mismo, a llevar a su gente para hacerse ellos ricos. Pero lo cierto es que la gente está cansada de eso. Y a menos que se produzca un, un fraude, a menos que se produzca un hecho extraordinario que ya... ¿A cuántos días? A... a 13 días. Ya a 13 días eso no va a cambiar. Entonces, cuando esto sale, a 13 días, la encuesta Galo, que va haciendo mediciones... En enero no es el mismo panorama, buscan en enero. De hace un año, ¿cómo estaba el panorama? O en enero de este año. Y no ha salido sino hasta ahora. Entonces parece ser que eso ha hecho que se pongan bravitos. Por eso han querido iniciar un proceso de desacreditarla. Por eso el ministro Gustavo Montalvo, por eso Ramón Peralta, por eso el mismo caso Gonzalo Castillo y demás, hablan de esto, de que esta encuesta es un atentado. ¿Y quién en la oposición puede producir un atentado en contra de los estamentos tan poderosos como los medios? Si no fuese el mismo Estado, la oposición no tiene ningún tipo de poder. Si hay alguien que sí tiene poder y que se ha manipulado la voluntad popular a través de su cartel de comunicación, comprando a casi todos los medios, ha sido el PLD. Entonces, como ellos ven que eso se ha acabado, como ellos ven, hay un terror, hay un pánico aunque ninguno vayan a caer preso, no es lo mismo seguir en un gobierno del PLD que venir a un gobierno de la oposición de un Luis Abinader y de un grupo ahí con un que dicen que les gustaría ver a mucha gente ahí presa. Entonces yo creo que la sociedad llega a un punto en que se ha cansado de este PLD, además 20 años de poder desgastan, el partido de división desgasta, la lucha entre esa ambición entre la Leonel y Daniel.